Lo que ves es una maqueta de una habitación de juegos a escala 1-6, una miniatura hiperrealista. El autor es Xiang Cheng, originario de Taiwán. Capturando la esencia de lugares reales, Xiang rinde homenaje a la comunidad con sus dioramas. Su restaurante favorito en Japón de su época de estudiante fue la inspiración para ingresar al mundo de las miniaturas. Para realizar las maquetas también llamadas dioramas, utiliza madera, vinilo, metales y corcho, entre otros. No hay nada a lo que Hank se niegue a llevar a una miniatura a escala, ya que ha realizado incluso latas, botellas, muy pequeñas, con estampado e ilustración. Hank se ha vuelto un maestro de este oficio, dedicándole el tiempo completo de cada día, ya que recibe encargos de todas partes del mundo, por parte de particulares y también empresas. Si deseas ampliar la información, visita Blogarte Plus.